Un sabio dijo, valora a una persona cuando la tengas, no cuando la estés perdiendo. No tengas miedo a perder a quien no se siente afortunado de tenerte. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar. La primera oportunidad se da, la segunda se gana y la tercera no existe. Las personas no cambian con el tiempo. El tiempo te muestra lo que en realidad son. Muchas veces fingimos sonrisas para ahorrarnos preguntas. La gente notará los cambios hacia ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. Hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán. Aprende a tratar como te tratan y a dar la misma importancia que te dan. Hay palabras que dicen poco, y silencios que dicen todo, quien te hace daño es quien al final más te necesita, y si ya te falló una vez, te fallará siempre, no aplaces la felicidad de tu vida, saca tiempo para ti y dedícate a ser feliz, no creas a quien dice quererte, sino a ...a quien luche por tenerte... ...el tiempo que se disfruta ...es el verdadero tiempo vivido... ...difiéndete con la sonrisa... ...ataca con el silencio... ...y vence con la indiferencia... ...la vida sigue... ...con o sin amigos... ...con o sin amor... ...un mal capítulo... ...no es el final de la historia... Hazte un favor y sé feliz, con mucho, con poco, con todo, con nada, acompañado o solo, pero sé feliz.